damos a Robert Frías, dirigente de la ADP, nuestro amigo Robert que está acá con nosotros en el set. Estaremos conversando con Robert eh, sobre el aumento de números de los docentes contagiados y la posición del gremio ante la posible reapertura de las clases presenciales para el año próximo. Buenos días, Robert, qué bueno tenerte acá. Buenos días, Carolina Buenos días. Medina. Buenos días, Francis. Buenos días, a todas las personas que a esta hora de la mañana, pues, sintonizan este programa, que es prácticamente un toque de queda. Muchísimas Así gracias, es. Robert. A propósito de que hace unos días veíamos eh, de manera sorprendente los altos números de contagios en maestros y la apertura o la posible apertura o motivación que hay de algunos sectores en nuestro país sobre la apertura de las clases presenciales. Robert, ¿cuál es la realidad en estos momentos del contagio en los maestros? Bueno, nosotros, eh, bueno, primero se desarrolló una campaña, en la Regional 07, con, conjunta con el Ministerio de Salud Pública, donde se aplicaron pruebas masivas a los docentes, se aplicaron unas mil pruebas aproximadamente, pero todavía estos resultados nosotros no los hemos contabilizado, sino que los docentes que se han hecho la prueba de manera particular, tenemos alrededor de 24 profesores que han dado positivo al COVID-19 y alrededor de uno, bueno, 30 profesores y 20, 24 centros educativos, que han sido, están asu, han asumido el teletrabajo. A raíz de que en esto se han presentado casos positivos del, del coronavirus, entonces la medida que vimos más factible para evitar el, el alto nivel de contagio fue que esos docentes donde se han presentado casos positivos, pues asuman el teletrabajo. Escuchábamos el dato de, de 50 maestros. Tú nos dices ahora. Eh, si, es, si tomamos como referencia la provincia de Duarte, sí tenemos unos 54 casos. Eh, Robert, nosotros hablábamos de cómo se pudo haber dado, eh, eh, si ya fue los centros educativos. ¿Qué informaciones ustedes manejan de estos contagios que tuvieron eh, los docentes, partiendo de que se supone que en el aspecto laboral se lleva un protocolo, que no están agrupados y que eso es lo que se ha buscado con la no docencia con la docencia no presencial. ¿Qué informaciones manejan ustedes? Bueno, nosotros, esto que vive hoy el sistema educativo dominicano, y el, o sea, el nivel de contagio de los profesores, nosotros lo preveímos antes del inicio del año escolar cuando el presidente de la República y el ministro de Educación anunciaban que los docentes iban a hacer entrega de los kits alimenticios. Entonces, ¿qué se da con esto? Que los profesores, los docentes Deben de recibir los padres en los centros educativos para, para la entrega de los kits. Nosotros creo que en este mismo espacio expresamos que eso es un asunto politiquero. Porque si la intención es resolver por lo menos los alimentos básicos a las familias, el Estado tiene la tarjeta de solidaridad. Y allí pudieran o podían incrementarle un poquito más el depósito y que los padres resolvieran ellos esa parte. Y así pod podíamos evitar el contacto directo entre docentes y padres, y disminuir quizás el, el nivel de contagio entre los docentes. Pero Perdón, ahí Francis, para aclarar un punto, porque entonces Robert dice que hacerlo a través de la tarjeta Solidaridad, pero no todo el que tiene tarjeta Solidaridad tiene hijos en las escuelas. Pero el, el si hay algunos padres que se quedarían, existe también el plan social de la presidencia, que por esta vía también, o sea, el Estado, el Estado, el gobierno como administrador del Estado, tiene instituciones y departamentos que pueden resolver esta parte. Ahora bien, nosotros no sabemos si es que desconocen de la política pública o tiene o hay existe otra intención detrás de esto. Porque hay unos suplidores que al parecer el gobierno tiene compromiso con ellos y al parecer les resulta más cómodo contratar suplidores que el Estado, el gobierno, obtener esos alimentos y distribuirlos mediante el plan social de la Presidencia de la República, que tiene un personal, que tiene un presupuesto y que pudiera bien resolver esta parte. Mira que se formó toda una infraestructura de suplidores, aunque improvisado, porque yo siempre dije que fue eh, el emprendedurismo... Eh, del PLD, que motivó a personas que en su vida habían sido comerciantes o lo que sea, o habían cocinado, se dedicaran a cocinar para suplir. Y hay una cantidad de suplidores que son el resultado de esa motivación de emprendedurismo, que hoy le deben una base 4. Sí, me, el, esa parte la entiendo, o sea, es entendible. Es decir, que la, la parte de la infraestructura de Ahora educación bien. se formó para que haya suplidores específicos, de porque la presidencia no podría suplirlo así. Ah, y bueno, en el momento no se están sirviendo estos alimentos cocidos, sino que son raciones alimenticias, donde hay un poco de arroz, donde hay un poco de aceite, un poco de habichuela, una pica-pica, una sardina y unos huevos. Eh, son, son crudos, ahora no se están sirviendo ¿El INABI es que tiene que ver con esto, No, eh, INAVIE, el INABI, Instituto INABI. Nacional o sea, es que el Estado Dominicano y el Ministerio de Educación tienen diversos mecanismos para resolver esto, porque el INAVI es un departamento descentralizado, tiene un presupuesto del Ministerio de Educación, pero entonces existe el plan social. Yo entiendo desde mi punto de vista, y no es criticar por ser crítico sino que nosotros como ciudadanos debemos de estar conscientes y saber en qué se invierte el, los recursos del Estado y de qué manera qué uso se le da al mismo entonces bueno, ayer el, el, instalamos aquí una discusión y Carolina me, me, me enfrentó porque me enfrentó en respecto cuando yo dije, para mí el 4% lo que ha servido es para hacer un gran negocio, primero por los empresarios que lo motivaron, que fue en el grupo Corripio, en Canal 11, eh, Uchilora y después de ahí, María se va. Y hasta ahora a mí nadie me ha dado una respuesta de que se tenía una, una planificación que íbamos a invertir para recoger unos resultados. Te voy a dar un dato. Dámelo. Antes de darle si el dato revisa. a Francis, él plantea que el 4% o el dinero es el, el, el, el, el, el problema del asunto y no cómo se ha manejado. Es eso. O es sea, el dinero del, desde que, si tomamos, podemos tomar varias, varios elementos como referencia. Desde que se aplica o se presupuesta el 4% del, del PIB para la educación dominicana. Se pusieron bruto. Los, ap lo, lo, lo Aparece Duca en el escenario educativo. Ah, fue ahí. Entonces, si buscamos por esa vida, entonces vamos a ver quién está detrás de Duca. Pero quién le ha vendido... La mayor cantidad de libros de texto de muy mala calidad al Estado Dominicano, al Ministerio de Educación. Todos dicen detrás, imprenta corripio. Pero hasta el juguito, una parte importante de, de los jugos que se entregan en la escuela, en los centros educativos, dicen pequeñas, en letras muy pequeñas, distribuidora corripio. Entonces, ¿qué sector ha sido el que se ha lucrado y el que se ha llevado el, el dinero de los recursos del 4%? Por eso la nunca, mafia y la corrupción del gobierno. Por eso nunca creí en, es esa, eh, en, es en esa corriente de los amarillos. Si nos vamos al punto, entonces deberíamos de quitar todas las instituciones que no tienen un buen manejo. Entonces vamos a eliminar el ministerio y el presupuesto que tiene. O sea, no se trata de los recursos, pienso, sino es que el, Carolina, el manejo que se le da al gobierno. Pero tenemos mira, a Robert Frank, sí, no, no. no pero, pero, óyeme, pero esto una, es esto una, una entrevista. Pero fíjate, pero él ha puesto un que tú tienes que entender es que yo lo entiendo y lo sé, pero no culpo al dinero, Francis. Claro que sí. El culpable me pongo de acuerdo con Carolina. No, ¿cómo no va a el el, el no, culpable Francis no está, es el dinero. Está está está el culpable no es el dinero. Tú sabes ¿Tú quién es el culpable, claro sí. Francis. Sí. Es la, la mala política pública, dinero, pública, la falta, ah, Dios, lo, Las malas la políticas. falta de política pública. Lo, eso sí. Lo cogieron como Mi amor, es Porque la política Fíjate, o sea, ellos están como ratón detrás de queso. El sector empresarial, el sector empresarial y el, y, y el sistema político. Fíjate ¿quiénes fueron designados en el Ministerio de Educación. ¿Quiénes? Danilo designó primero a Melanio Paredes. Después a Marante Duaret, después a Andrés Navarro. García Navarro. Y después ya el último, Antonio Peña Mirabal. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es que estos los ex ministros de educación han acumulado tanta cerqueza que de eso que se están procesando judicialmente deberían de investigarse este deberían de investigarse esos, esos funcionarios que manejaron los recursos del 4% pero otros otro, otra información ¿quién actualmente quién hizo la licitación y fue el encargado de comprar los dispositivos tecnológicos la lactor de los centros educativos violentando, violentando la ley de compra y contrataciones el, P, el PNUD, y educa. ¿Quién es, quién, es que dirige, ¿Quién es que dirige el montaje del año escolar virtual, la compra de equipos, Entonces, la, la, la compra de dispositivos? Ese educa, no, o sea, el Ministerio no, de Educación. Una una mafia, Roberto Fulcar Roberto Fulcar y, y Luis Adolfo Abinader Corona entregaron los recursos del 4%. Del 4% pusieron... En bandeja de plata, los recursos del Estado Dominicano que deben de ser invertidos en la calidad de la educación en manos de Educa. Entonces, ¿quién se educa? ¿Quién se lucra de este negocio? El sector empresarial que está representado en Educa. ¿Qué esta actitud de Educa ahora pretendiendo que en febrero? Primero dijeron que debía de aperturarse las clases presenciales y ahora es que es febrero se deben de iniciar. O sea, ¿qué, ¿qué motivación hay detrás de este cambio? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, eso tiene una sola lectura y es el comportamiento del sistema capitalista salvaje. O sea, ese sector empresarial lo que le importa es los recursos, son los recursos del Estado. Sin importar sin tener sin poner por encima del dinero la calidad de vida del ser humano, las condiciones de vida, las condiciones de vida de los seres humanos entonces. Ya hemos escuchado de la Organización Mundial de la Salud que debemos creer la media debemos tomar con pinza lo que, lo que expresa la Organización Mundial de la Salud porque sabemos quién maneja la Organización Mundial de la Salud entonces, esta ha anunciado que hablar de educación presencial en este tiempo sería un genocidio llevar a los estudiantes a los centros educativos en estas circunstancias y en estas condiciones sería un genocidio pero a ese sector empresarial no le interesa esa parte ahora bien, nosotros desde el sindicato Entendemos y hemos asumido que no hay forma alguna en la cual se pueda hablar de docencia presencial, por lo menos, por lo menos hasta que no se controle la, el, el alto nivel de contagio del COVID-19, porque con un estudiante infectado o con un profesor infectado o con un personal administrativo y de apoyo o de apoyo infectado en un centro educativo es suficiente para poner en riesgo la vida de cientos y cientos de dominicanos. Robert, la, la, el poder que tiene este organismo, Educa, y que lo va a ejercer para lograr su objetivo, que es la apertura del año escolar de manera presencial. ¿Qué va a hacer la ADP en este sentido? ¿Qué posición piensan asumir? ¿No irían los maestros a los centros educativos? Aparentemente le puede doblar Educa el brazo al gobierno. Bueno, nosotros asumiríamos con responsabilidad lo que siempre hemos hecho, defender los mejores intereses de la sociedad en sentido general y la de nuestros profesores. ¿Por qué? Porque esos niños tienen abuelos, tienen eh, familiares, esos estudiantes tienen familiares con algunas eh, enfermedades que pudiera degenerar entonces otras situaciones, si obtienen o adquieren o se contagian por el COVID-19, pero además... Los profesores, los docentes, una parte importante tienen sus complicaciones, fundamentalmente, y la hipertensión y la diabetes. Entonces, no es verdad que nosotros, por intenciones ajenas a beneficiar la colectividad y a proteger la colectividad, permitiríamos, bajo ninguna circunstancia, que ese sector empresarial se imponga con, lo, con la educación presencial. Es decir, que el enfrentamiento estaría... Bueno, nosotros y esa sería la última parte si EDUCA persiste o insiste con esta actitud, pero eh, nosotros no descartamos eh, acciones en contra de esa, de esa idea y de esa posición que tiene el brazo armado del sector empresarial de la República Dominicana, llamado EDUCA Excelente Mira, gracias Robert y me has dejado muy pensativo con la compra de los dispositivos electrónicos que a la vez tengo entendido, era, son dispositivos desechables. De muy mala calidad. ¿Y cómo es que se llama la entidad que lo compra? El PNUD. Que es una quién, entidad quién? De, de la, del Sistema de Naciones Unidas que activa aquí la sociedad civil que hoy opera y que ha tenido a bien informar el presidente que lo ha nombrado tanto en las distintas entidades del Estado. Pero, es donde está la sociedad. déjame agregar otra cosa de manera breve, Francis. Se da lo siguiente, si tú revisamos los cuadernillos del nivel primario y del nivel secundario, detrás dice UNICE, UNICE. y UNICET y USAID. UNICE. Entonces, hay que ver cuánto entregó el Estado Dominicano, qué recursos entrega el Estado me Dominicano, a la USAID bien. y a UNICEF. Y el hay otro problema que cuando vuelvas, Robert, por lo menos detrás de cámara me vas a comentar con el aspecto de la historia que se trata en esos cuadernillos, que hay una situación con esto. Robert Frías, eh, dirigente de la ADP, muchísimas gracias. Siempre es muy grato conversar y escuchar todo lo que está sucediendo en el sector educativo en nuestro país. Vamos nosotros a una breve pausa, continuamos con más acá en de mañana. Quiere decir que nosotros nos mandamos...